Hola, hola, buenas tardes, aquí soy Omar Comentando, un oh, día y hoy volvemos con Total War Warhammer, este va a ser nuestro capítulo número 40 o 39, no lo sé, creo que es el 40, bueno... Aquí estamos, o sea, menudo follón tenemos aquí ya Tenemos aquí a nuestros tres ejércitos con un... Acompañando a nuestro señor Thorgrim Custodia de Agravios Que estamos a punto, o, o, o probablemente en el capítulo de hoy Nos enfrentemos a Archaon el Elegido con toda su hueste Y a Sarzor, el Vigilante eterno, El Vigilante eterno que también viene cargado hasta las trancas de gente dos Uno al nivel 22, el otro al 20. Veremos. O sea, aquí va a haber follón. Ya lo tenemos todo listo. Vale. Nada nuevo tampoco. Finalizar turno. Esto, bueno, lo dejamos así del otro. Del capítulo anterior. Lo dejamos ahí parado. Y, y ahora a ver qué nos cuentan. Ay, ay, ay, ay. Estos movimientos. A ver qué tal. Uf, va a venir a hacerme asaltos de unidades. Eso no me gusta. Pero bueno, con el Imperio. ¡Oh! El Imperio ha absorbido Essen. Me parece correcto. Me parece correcto. Hombres bestia. Uf, moviéndose por aquí. Ese ejército está tocho, ¿eh? Bretonia. ¡Hola, hola, hola, hola, hola! hola Como vengan tú? Norska. Uf, en la zona norte, eh, los de Norsca, Cuidadito Un sillón El imperio, vale, confederación Asaltar minas fracaso, fracaso, bien Morbur, el de la sombra Málaga, el profeta oscuro Caraca, azul no se ha informado que pretende atacar esta fuerza enemiga. Vale, no se han movilizado. Uh, podemos subir de nivel a nuestro señor. Vale, vamos a meter instructor de la listia para aumentar el alcance. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto nos viene maravillosamente bien. ¿No podemos añadirle cosas a este señor? ¿En serio? Unificación de carga, no. Azote de guerrero, no. La espada del Tormento, no. Son todas habilidades un poquito useless. Uh. Aquí, este, estos señores los tenemos equipados. Bueno, más o menos. Estandartes. Hombre, no estaría mal, ¿eh? Meter estandartes... Daño por armas, venga. Claro, todos estos nos van a costar un turno, de meter. No, no se pierde el movimiento. No, no, digo, menos mal, me ha asustado. No, este lo tenemos perfectamente. Es que no podemos atacar a nadie, ¿eh? pero... Uf, uf, uf, uf. Mm, no sé si movilizarme, archón. El elegido está aquí. Este ejército del imperio es... Está... ¡Hola, hola, hola, hola! qué barbaridad! ¡Qué bestialidad, ¿no? Esto revienta antes de que lo toquen, en verdad. ¿Este señor quién es? Ah, el maestro ingeniero. Vale, vale, nada. Nada de lo que preocuparnos. ¡Hola! ¡Oh, no! Vale, es, que, es cierto, es cierto, es cierto. Todo esto aún está por... ...por recuperar... ...nada, vamos a avanzar con este señor... ...vamos a avanzar hacia el norte y ya está... Oh. ...vale, es que había que ir por el puente tú... ...estas cosas me molestan un montón... ...vale, ¿dónde tenemos a nuestro señor? ...vale, este señor sigue aquí... ...lo vamos a continuar desplegando... ...es que no llegamos a atacar... ...ese es el problema, creo yo, de todo esto... ...vale... ...bueno... Estamos recuperando poquito a poquito, vamos recuperando los ingresos. Vale, ya estamos creando ya un flujo positivo. Y eso me gusta. Uy, excedente de población, ¿dónde? Aquí, en Karaknorn. Pero no podemos subir nada. Lástima. No, no, construir no vamos a construir. Me gustaría, por lo, por lo menos, poder llegar a la paz. Esto lo vamos a mejorar. Vale, la mina de hierro sí. O sea, es, es necesario, lo necesitamos. Uf, esta mujer va muy cargada, ¿eh? Vale, esperamos que no nos tengamos que pegar por lo menos. Bien, ahora bien, lo siguiente. Vale, vamos a llegar aquí a liberar. Yo creo que sí que podremos, ¿eh? Oh, no llegamos en este turno. No llegamos en este turno. Vale, nos vamos a plantar aquí. Toma. Vale, me gusta. Y ahora... Vamos a saltar unidades con el 50%, 360. Podemos asesinar... No, son 30% nada más. Éxito, bien. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Este la verdad es que se está ganando un... Está haciendo un trabajón. Vale, han perdido, han perdido unidades, eh. Han perdido unidades. Vale, nos, mi, nuestras agentes de Italia vienen con nosotros, perfecto, vamos podemos usar el camino bajo la montaña, sí y nos refugiamos en Erkrum no, vamos a avanzar, y ya está perfecto además, este ejército lo vamos a llevar más aún hacia la zona norte, bueno, podemos parar en Barakbar sí, me gusta vamos a parar en Barakbar por lo menos nos refugiamos ahí y ahora subimos para allá y ya está, ¿no? ...con todo eso... ...es que con todo eso... ...ya te... ...ah, no, no, no, no, no, no, no, no... ...¿dónde está mi gente? Vale... ...aquí es donde han salido... ...¿dónde han salido? ...uy... ...no sé dónde han salido... ...ah... ...buah, el diente invernal está por allí... ...vale, vale... ...pues nada, nos queda mucho, mucho, mucho, mucho movimiento... y aquí no... ...está a ser malísimo... ...vale... ...lentos... ...pero seguros... ...avanzaremos... ...llegaremos en algún momento... Bueno, ya estamos llegando eh Ya estamos llegando, ya estamos llegando Me gusta Es que yo creo que aquí Los tres ejércitos están muy bien posicionados Porque es que no, no es ni uno ni otro Y somos capaces de aguantarlo todo es que Estamos muy bien posicionados aquí Porque Zabastra se va a perder Esto es, bueno, se ve venir Vale, pues nada, si ya estamos organizados, para adelante. Fin de turno. Siguiente. Uy, nos hemos puesto en ingresos positivos. Bien, me gusta. Uf, uf, uf, uf. Se han juntado ahí en medio, eh. Dios, es que nos quieren asediar ahí. Oh, a Kislev? ¿Por qué Bretonio no para de acumular fuerzas ahí? ¿Podemos parar? <risa> Por favor. Yo le pese a lo que le pese al clan Angrun. Yo creo que tenemos que firmar la paz con Bretonia. Porque si no... Si, si nos van a pegar... Puf, yo no, no sé si me ve aguantando ahí arriba. eh, En la zona norte. Vale, Tileas ha movilizado. Jorlings... Listo para servir. Vale, ¿dónde estás? El imperio... Vale. Por lo que sea... Será mejor que vayamos corriendo hacia el norte. Vale, perfecto. Vale. Ese movimiento está listo. Ahora bien. El movimiento está bien. Perfecto. Vale. ¿Qué más tenemos que movilizar? Uy, oh, wow. Vale, vamos a acercarnos aquí a Essen. ¿Podemos desplegar? Sí, vale, pues vamos a, vamos a ir desplegando y vamos limpiando la corrupción de la zona para que el imperio sea capaz de pillar todas estas zonas. Nos vale la pena para crear un poquito, un poquito de colchón, eh. Un poquito de colchón. Eh con estos es que poco hacemos aquí ¿Podemos? No, no llegamos ¿Por qué? ¿Por dónde está el puente, tú? Que no podemos llegar a cruzar. Bueno. No importa. En la rotación de turnos, si no me equivoco, va primero el imperio antes que nosotros. Y eso me gusta. Y con camino subterráneo. Iniciar batalla desactivado. Vale. Creo que nos vamos a colocar aquí. Y vamos a rezar para que venga la Fuerza del Imperio. ¿What? ¿Y por qué solo me interceptan este ejército? Quiero decir, ¿tú puedes decidir interceptar uno u otro porque patata o no patata? También te digo, me encanta este ejército para que nos hayan interceptado, ¿eh? O sea, de los que había... Este me parece el mejor. No tienen armas de... de... Voy, oh, ya me saldrá... De alto rango. Entonces voy a ir, voy a reventar sus cañones infernales, una para cada uno. Liberar batallas. Sí, sí, sí, sí. Y además vamos de cara, sin problema. Nos vamos a poder defender, tenemos barbas largas, tenemos matadores, tenemos atronadores, tenemos los cañones de órgano para reventar lo que se nos cruce por medio. Vamos a parar la caballería y con eso, para adelante ya. Pero sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, vamos a ir a por ellos. Y con... Es que además este es el ejército de archón elegido, ¿sabes? Vale. Lo vamos a reventar. Focus Total Archaun. El problema va a ser que tenemos un héroe de nivel 3 o 4 contra uno de nivel 20 y pico. Puede ser buena previa para, para ya bajarles mucho a ellos la, la potencia de fuego. El, el, medrar sus ejércitos. Y ya con eso empujar. Bueno. Batalla de Kislev. O sea, paso sub, en un paso subterráneo en Kislev. Los enanos estábamos extendidos por todo el mundo. Hasta aquí llegábamos los enanos. Lo primero que voy a hacer es mirar el escenario. Yo lo siento, pero estas cosas a mí me cautivan mucho. Ah, no. Digo, llevar algo. Porque hay aquí esto manchado por los orcos. Es un trabajo de modelado, ¿no? Pero pienso que deberían haber dedicado uno en plan externo En el sentido de, vale, ok, no hay... Vale, separados, gracias Ahora Vale, vamos a poner esto lo suficientemente separado Tú no tan separado Vale, para que no nos revienten con el pelotazo infernal Uf, vale, más separado aún Me va a tocar avanzar y me va a doler muchísimo, ¿eh? Vale, estos aquí. ¡Oh! Solo hay uno. ¿Cuánta munición tiene? 11. Fuerte contra varios combatientes. Nada, esto... Con esto hay que reventar la melee y ya está. Vale, voy a hacer dos grupos distintos. El 5 y el 6. Para reventar diferentes flancos y ya está aquí vamos a meterlos en el 4 y ahora vamos a meter a nuestro señor en el centro y vamos a intercalar barba larga matador, barba larga matador, barba larga matador y así más, más o menos tenemos los buffos que le van afectando a todo el mundo Vale, así me gusta. Vosotros un poquito más aquí. Vale, así está bien. Otro de barbas largas aquí. Vale, eso es. Así bien anchos. Está aquí. Vale. Y este aquí. Luego me tendré que hacer más ancho. Seguro, 100%. Pero bueno. Vale, vamos a coger... Vosotros, vosotros, vosotros, vosotros... vosotros, vosotros. Vosotros y vosotros. Vale, esto va a ser un grupo. Perfecto. Uy, me he dejado una suelta. Vale, pues nada, está rollo de apoyo. A ver hacia dónde la tenemos que mandar y ya está. Vale, voy a agruparme por lo menos a las dos del centro en un grupo. El dos. Vale, perfecto. nah y con esto listo. Pues nada, vamos, para adelante. A ver, grupo 5, grupo 6, Vale. Vale, vale. Vale, sí, más o menos estamos bien ubicados. Esto tiene que ser una reventada, padre. Vale, que se muevan un poquito. ¿Les pegan? ¡Dios! Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, oh, oh, dime que pillamos. va! ¡Oh, cuidado. Venga Voy a llevar uno ahí A reventar sus De estas y ya está Ah que encima disparan Tú que me estás contando Porque no he descubierto yo esto antes Sin duda son maravillosos, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Dios, ¿y esa oleada de fuego qué es? Vale, los matadores vosotros aquí al apoyo, que no nos toquen los cañones de órgano. Vale, ¿qué queremos? Aquí, aquí... Esto está bien. Vale, vosotros colapsar aquí... Colapsar aquí, colapsar aquí... Me gusta. Vosotros aquí. Vosotros quiero que... Robotéis para reventar ese centro. Vale, vale, vale. Esta de matadores aquí está bien. Perfecto. Vale, vamos a chequear cómo va esto. ¿Podemos acercarnos más? Sí, sí, sí. Esto lo podemos reventar aún. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale Perfecto. Ahí, sembrando el caos. Me gusta. Vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien, vale, ok. Girarse, hay que apoyar, que podemos pillar más o menos a la gente por los flancos, perfecto. Vale, vamos a traernos uno de estos por aquí. Dios mío, los girocópteros, qué barbaridad de gente, tú. Oh, oh, oh, dime, por Dios. Venga, venga, venga, estos girocópteros. Que pasen por aquí encima y lo barran todo el mapa, tú Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga venga venga Perfecto, vale, me gusta Vale Vale, vosotros apoyad aquí Vosotros apoyad aquí Vosotros apoyad aquí Venga, a ver si podemos resolver todo esto como nos gusta a nosotros, con fuego a discreción. Avanzad, avanzad, avanzad, avanzad. Ah, ah, ah, ah, ¿por qué? ¿Por qué? Venga, aquí. Me gusta. Ah, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! No tenemos habilidad con el héroe, ¿vale? El bombardero este nos tiene que dar la victoria, tú. ¡Por Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, venga, venga. O sea, cualquier cosa que no tenga... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! Oh, ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué me ha pasado esto, tú? Es que mira cómo están. Mira cómo están. Una bomba de estas la revienta. Y esta gente es incombustible, ¿eh? Chabón. No aguantamos Colapsar aquí Vosotros podéis continuar disparando al Archaón Por favor, gracias Está muy, muy fuerte Archaón ¡Ah! oh. Vale, volver. Es que está sin munición Ya tú, qué lástima Volved, volved, volved al frente. Volved al frente. No marchéis. Vale. Venga. Aguantad. Resistid. Vale. Aquí. Reventadlo por vuestro padre. Oh, oh, oh, oh. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vale, vale. Todos aquí. Cuidado en este costado. Vale. Vale, vale. Vosotros volved también por aquí. Vamos a tener unos cuantos problemas, a lo mejor, en este lado. Eso es, vale, estamos bien. ¿Podemos aguantar al Chabón? No, corre mucho, tío. Corre mucho, mucho, mucho, mucho. Es que es casi insalvable. Ahí, vale, vosotros aquí podéis. Sí, yo confío. Debemos matar al Chabón. ¿Dónde está nuestro líder? Aquí Venga, que tú puedes Vamos, vamos, vamos, chicos te has quedado sin munición Pues cuerpo a cuerpo Como los valientes Que no se diga Opa Pasa primero volando Y, y, y tírale la bomba Ah, nada, ya huyen tú es una lástima que nos haya pasado esto. Sí, porque no podemos recuperar más. Vale, la bomba. Y choca si vamos para abajo. No, aguantamos, aguantamos. Nah. Archado no ha podido con nosotros. Uf, ¡Qué tensión, tú! Y esa es la diferencia de tener un héroe al... 22 y otro al 3. Si con este ejército... Se lo enchufamos a Zorgrim, que tiene un montón, un montón, un montón de bufos de área. Que, que tiene mucha más potencia. Pasábamos por encima seguro. Porque además, yo creo que Zorgrim sí que es capaz de contestar al chabón. Han perdido 500 unidades, ¿eh? 500 unidades. Pff, no está mal, no hemos hecho mal trabajo. Ha faltado el empujoncito ahí al final, que... Pff, nos ha dejado tocaos, pero bueno. Uf, ha, sido, ha sido buena batalla. Ha sido buena batalla. Me ha gustado. Me ha gustado. Se ha perdido por poquito. Es que si sobre el caos tiene como muy pocas. O, o grupos poco numerosos, pero. Uf, tienen, tienen potencia, eh. Tienen potencia. Además, que estos tres cañones te destruyen, eh. Yo no sé. Es que me parece una salvaje el daño que tiene esto. Pero muchísimo. No sé. Bueno. Ha estado bien en general, ha estado bien en general. Podría haber estado mejor, sí, pero... Teniendo en cuenta cómo ha ido... Yo es que pienso que la diferencia ha sido el héroe. He estado ahí tratando de manejar los helicópteros y tal, los girocópteros, pero uf, yo creo que se nos ha ido, ¿eh? O sea, mucha gestión, muchas bombas, 18, 34, 12 y 27 bajas. Tampoco son... Bueno, en verdad, y, y, comparado con el general de... De todo, la media por... ¡Eh! ¿Qué dices? ¿What? Ok, nos acaba de crashear. Cortaremos el vídeo y volveremos después de la publicidad. Locura. Vale. Vuelta de la publicidad. Llegamos. ¿Cómo estamos? A ver. Es el turno 145. O sea, justo el anterior a la hecatombe. ¿Vale? A, a la tope de ese turno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a. Nos vamos a movilizar. Ah. Hacia aquí. Hacia. Bueno, no. Vamos a vale, vamos a aguantar el turno para hacerlo tal cual, tal cual, tal cual, tal cual estaba. Entonces, ¿qué ha pasado? Eventos mundiales. ¿Se ve que se nos ha pasado algo? Bueno, se nos ha pasado, no. Se nos ha pasado efectivamente la paz del Clan Angrund con Bretonia. ¿Veis? Si os habéis fijado, ya está en paz con Bretonia. Nosotros vamos a tratar de firmar la paz con Bretonia. Supongo que sí podremos. Trata de paz. Perfecto. Vale, estamos en paz ya con Bretonia. Maravilloso. Vamos a hacer un pacto en agresión. Vamos a añadir. Uy, ¿no podemos tener un pacto comercial con esta gente? Vaya. Vale, bueno, impacto en agresión. Decente. Vale, es que a lo mejor nos interesa unirnos a la guerra contra los chafacráneos. Pero probablemente en otro momento cuando el caos no esté por ahí bambando. Así que... Visto lo visto. Vale. También nos vamos a ir a ver. ¿Dónde está esta gente? Los reinos fronterizos. Coordinación bélica tenemos sí, con Tilea también tenemos coordinación bélica, maravilloso yo creo que nos vamos a esperar para eh... podemos comerciar con estos han rechazado, vale vale, vale, vale, bueno, estamos ahí ya en las negociaciones Marienburgo esto está todo correcto correcto, Kislev no podemos hacer mucho con esta gente Bueno, por lo menos tenemos un pacto no agresión, ¿sabes? Con zubar no podemos hacer nada porque esta gente se niega a luchar El Clan Angrum... ¿Por qué no viaja al norte? Ah, pues no Vale, ok Suficiente diplomacia ¿Qué vamos a hacer? Vale, lo dicho Están todos los ejércitos movilizados Uy, uy, uy Vale, no tenemos ni al señor del clan este que viva por aquí Este acaba de llegar aquí Este ejército está aquí Vale, aquí acabamos de movilizarnos Así que vamos a pasar turno Vale, y en el siguiente turno Lo que vamos a hacer es Vamos a ir hacia ahí, hacia la zona norte Vamos a tratar de simular la batalla ¿Veis? Esto es el movimiento que hemos tenido antes Vamos a posicionarnos cerca y tratamos de simular la batalla. Y ya está. O tratamos de simular, no. La simulamos. Pero ya ves tú. En verdad ni gracia de que hayan hecho eso. Letonia, Norska... Pues menos mal que, se nos ha, que no se nos ha pasado esta vez la paz con esta gente. ¿eh? Caraca azul... Venga, se mueven. Me parece correcto. Un poquito tarde mi gente, pero bueno... Nunca está mal. Reinos fronterizos. Tilea... Nos atacarán, sí, no, no, vale. Listo para servir, vale. Vale. ¿Están llegando ya nuestros señores? Sí. El próximo turno será clave. Vale, vale, vale, vale, vale Ok, nosotros estamos listos A ver, vamos a movilizar este señor Tal que aquí, sí Este señor tal que aquí Sí, vale, perfecto Ahora bien Ahora, vale, los pun el punto crítico Vamos a mover estos ejércitos hacia allá Acercarnos Nos colocamos cerca de aquí De Talabjien Bien y, y ahora Zorgrim aquí vale, este no nos intercepta este es el que nos intercepta lol lol, vale, ok no nos lo ha interceptado vale vale, tú aquí desplega venga, empieza a descontaminarme todo esto, chiquillo Vale, ¿qué más queremos? Eh, eh, eh. Es que creo que nos vamos a, vamos a acercarnos a Essen. Essen es ciudad grande. Ah, bueno, no, pero les sirve para completar la provincia. Vale, pues vamos a acercarnos a Essen con este señor. Herrero rúnico. Y vamos a desplegar y descontaminar toda esta zona. Está trabajando ya, ¿no? Aquí está, ¿no? Vale, reduce corrupción, vampirica y del caos Perfecto Vale, vale, este movimiento ya está listo Perfecto Pues bien, vale, ok Vamos a hacer el resto de movimientos, vamos a movilizarnos Aquí Dios Tan lejos Tan de lejos Vale, lo vamos a simular y pasamos para adelante Vale, perfecto Teoría pírrica la verdad es que es peligroso, ¿eh? Eh. Uh, vale. Olafel de Soya. Bestias. Ha fallecido en combate. Mejoramos esto a nivel 5. Sí. Difícil de golpear. Vale, me parece correcto. Y ahora nos acercaremos a conquistar Gronti y, y ya está. No creo que puedan ponerlos. Mucha oposición. Galbatraz tiene buena ciudadela. Sí. Sí, sí, sí, sí. Vale, pues creo que nos podemos acercar y reventarlos rápidamente. soltamos unidades, 21%. ¿Acaso? Pero, ¿sabéis qué va a pasar con esto? Efectivamente. Que lo vamos a dejar para el siguiente. ¡Uh! Poner de penetración. Aquí el cañón. Venga. Y este ejército tiene todo puesto. Ah, esto es la ciudadela. Vale. Esto lo vamos a dejar, uh, un gigante del norte, vale, bueno, veremos qué ocurre contra esta gente, pero seguramente les pasará por encima Así que nada, eso sí, por hoy, con ese desafortunado craseo porque sí, no, no, no quería, <risa> la IA ha dicho, uy no, no, no puede ser, no puede perder al craseamos Crasheamos el juego y ya está, y ala, has perdido la batalla, nada, no se ha hecho, luego no ha decidido interceptarnos y así se ha quedado